Vaca, es el que sube HL, real, el para vaca, vaca, tú perro. Fum, cu, fum, gaga lele, solo relájate y observa como el humo del cuarto se va saliendo. Solo relájese y observa como el humo del cuarto se va saliendo, oh, oh. saliendo. Me, Así sale el sol y no he salido de mi cuarto Obstigándome la mente y muriendo por un tabaco Mucha gente en el barco, la raza está más prendida Mientras que otro pendejo le importan importancia a mi vida Con esta melodía la medida llevo el saco, directa hasta el directo a la verga, carece de amor el gato. No gastaré saliva, tú quien fueras para hacerlo. Vas a poner mi rol y te voy a dejar sin habla. O quizás vas a ser otra perra que espaldas ladra. Ladra, ladra, perra, ladra, ladra. Yo seré quien dé valor y el precio a todas tus mamadas. Ladra, ladra, perra, ladra. Yeah.